Eh, ¿Qué pasó con las músicas? Yo creo que había músicas. Baila, ¿no? Poli, poli, poli. Acaba de pasar un cohete. A toda velocidad. Esperad. Ah, sí. Tenemos que ganar la carrera eh, con los policías perdiendos ahí. Va a ser un poco difícil, pero sí no se sé si va a poder. Dirección de Aquí, por aquí. Listo. La principal tiene prioridad por radio. Enviar refuerzos. Quiero detener a este STIO antes de que alguien se abedido. Entendido. Cierra 13. Estamos destinando varias unidades terrestres. No, no, no, no, no, no, no. Oye, no. Ajá. Ah. Policía, déjame. Tengo que ganar la carrera. Sardo dinerito. <risa> Se están Necesitamos poco... Sí, otra vez. Como que otra vez. No me. Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos, seguimos. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. ya llegamos ya, no hay problema 10.000 ya hace dos días dos días más, dos días después rápido rápido rápido rápido rápido a ver listo por la derecha Giramos, uy no, no. vamos a ir bien a ver a ver corre corre creo que si sí, llegamos ¿eh? primero de sobra creo estamos llevándole un segundo al que está atrás así que... es harto, así que está bien está con nitro lo dejo apretado el botón, ¿no? ¿eh? si sí, se avanza, claro ¿eh? corre, corre, corre, corre, ah, son dos vueltas, ¿no? cierto A ver, voy, voy, voy, voy, voy, para allá, para allá, para allá Listo, listo, listo, listo, No, a ver Ya Ahora, sale, sale, sale, sale, sale, sale, no, no, no Ya, no, seguimos, seguimos, seguimos A ver, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. que están por detrás Aunque estamos a, ¿cuánto decía? 250 metros, ¿no?, de distancia, 250, 270 Ahora cuántos estamos? 260, 53, ahora. 228, 25 se están acercando. ¿verdad? 211, 207, 190 y tantos, 193. 197, ahí, 197. Oh, no, no están alcanzando, tenemos que ponernos. A ver, a ver, a ver. Están en 200 metros. o oh, no, a oh, otra 160. Ahí está. Llegamos. 10.000. con esos tíos ya nos veremos ¿qué pasa colega? me alegro de que vayas a correr porque me muero de ganas de echarle mano a ese coche ¿qué? ¿nadie te lo ha dicho? <ríe> para correr contra un tío de la blacklist tienes que apostar el buga y vamos por eso la peña no lo hace no es estúpida te espero uy Desafiando a, a Razor, ¿no? Número 15 de Blacklist ¿Qué tal tu coche? Papeles Dame tu tarjeta rosa Es peligroso Cambiará de pintura si es necesario Primero me quedaré con tu buga y después con tu piba. Ve preparándote. Razor. Eh, concéntrate. Tiene potencia en cantidad. Así que deja que cambie primero. Estoy viendo, estoy viendo. ya hasta la mitad cuando yo relleno otra vez completo el nitrógeno el nitro y vamos a mandar otra vez hasta la mitad por abajo a ver ¿Quieres, quieres quieres quieres quieres quieres quieres quieres dando velocidad ya listo Izquierda, derecha Uy, no Ya no hay problema, no hay problema Son de... Son bajitos, son bajitos Nivel 1, nivel 1 A ver, de ahí Miramos con control, así No, otra vez no, ya no ya. Aunque eso nos hace perder velocidad un poco eh, Prefiero frenar Ahí está. No, es hijo de eso. Que momento. Hola. Me empujó. Bueno, está bien. Ya no tenemos nitro ya. Estamos mal, estamos mal. No molestes, policía. Ya, pasamos por allá. Izquierda, izquierda, izquierda. corre, corre, corre, corre. corre. Apúrate, apúrate, apúrate, apúrate. Listo estamos comiendo o sea, el nitro Completo Porque como es recto y no hay nadie encima eh, Ganamos alta velocidad Uy, se chocó de Razer por allá atrás está uh. A ver Ahí, ahí Se la guía un poco Corre, corre, corre cor, cor. Au algo le pasa a tu Guga Has dejado una enorme mancha de aceite en la línea de salida He pasaba mi aceite de mi carro ¡Aaah! ¡Garracan! ¡No! ¡No! ¡No es justo! ¡No! Ah, truco el carro, me han hecho algo, mi carrito. ¿Dónde está tu dinero? ¿Qué ha pasado? Pues que mucho vacilar y luego nada. Ahora es mío. Y voy a conducir lo que ni te imaginas. A toda caña. Eh, mía. Cariño. Los premios se entregan aquí. <risa> No, oh, no, yo que voy, corriendo no voy a escapar Llamé La parada del autobús está ahí Oh, ¿qué? Oh, ¿qué pasó, causa? ¿Por qué no me ibaste? Chuta La secreta pensaba que eras el que buscaban Pero ahora eres mío A la mierda Eh, hey, ¿dónde está tu precioso coche? ¿Qué más da? A dónde va no lo necesitas. Y verás cómo triunfas allí. Nene. Oh, ¿qué pasó? A la cárcel no. <ríe> Soy muy joven todavía. <ríe> No han podido trincarte Es difícil que te encierren por participar en carreras clandestinas Si no tienes coche Razor te la ha jugado Ha tocado tu coche Y no solo eso Es el número uno de la blacklist Y ha usado tu coche para llegar hasta allí Para volver tendrás que darte a conocer Ganar carreras y dinero Tengo un sitio para ti Uy, se ha puesto primero, ¿qué fue? Conseguir un nuevo Hola, Ed, soy Mia Un amigo va para allí Hazme un favor, ayúdale. Gracias, te debo una.